La escuchas, la oyes, tu alma sangra, no logras. Piensa en otro mundo Imagina el mundo excelente Participa si lo quieres alcanzar Pero sepas que ya está en ti, en mí en nuestro palpitar, dispuesto a salir. Almas. Almas rescatadas, socorridas por fin, nunca más atadas, ensangrentadas. Mirar por la ventana, evitar cruzar la puerta Resguardarse detrás de una armadura Reforzando la corazón, afilando la espada ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puedes controlar el clima Pero puedes tener buen humor Actuar con amor Con la conciencia Despierta. Despierta Con el vibrar alma quedada, nada enamorada. No debes matar al dragón que escupe fuego debes convertirte en el dragón y escupir amor amor sincero Amor del bueno, amor incondicional, amor al respirar, accionando el vibrar, rosas abiertas sin espinas, amor. Mientras se acaricia el frío metal Sí, a pesar A pesar del frío Calor Amor Conciencia despierta Vibrar del alma Qué halgada despertar